Mi nombre es Carmen Alicia, tengo epoc de hace unos 15, 16 años. Empecé a utilizar oxígeno hace unos 13 años. Empecé a buscar ayuda para poder salir adelante, porque ya era una situación irreversible. Se ha convertido en mi segundo hogar. Yo cuento con ellos en todo momento. Con mi apoyo eh, siempre incondicional, en, en todo sentido. Y tengo en ellos, en los doctores, en los terapeutas y aún en la mismo personal de administración, amigos que, que me cubren, que me abrazan, que me ayudan. Quiero mucho mi fundación, estoy muy agradecida con ella.